Un sintetizador de voz es un sistema que puede producir una voz artificial para leer textos, como lo haría un ser humano en voz alta. Los conversores de texto a voz son conocidos por su nombre en inglés, Text-to-Speech, o su sigla TTS. Los primeros programas informáticos para síntesis de voz fueron creados en los años 50, aunque eran muy limitados y las voces eran muy artificiales y de allí surge el concepto de la voz robótica, concepto que fue llevado luego a la televisión y al cine de ciencia ficción, dando voz con aspecto mecánico a robots y máquinas. ¡Peligro! Mis sensores registran vida humana. ¡Claro! Es papá quien nos está buscando. ¡Negativo! Presencia humana es desconocida. El primer sistema genérico de texto a voz fue desarrollado en Japón en 1968, aunque ya en el año 62 en laboratorios Bell usando una computadora IBM 704 que ocupaba una habitación completa, se logró que un software sintetizador de voz cantara una canción. El escritor científico Arthur C. Clarke se inspiró en este adelanto para su película estrenada en 1968, 2001: Odisea del Espacio, donde una computadora llamada HAL 9000 se revela cuando descubre que la van a desconectar. Oh HAL, ¿tú ¿me lees? ¿Me lee, HAL? Affirmative, Dave. I read you. Open the pod bay doors, HAL. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Hal? Los programas sintetizadores de voz siguieron evolucionando. Se hicieron varios sistemas útiles para personas no videntes, como la calculadora para ciegos Speech Plus de Telesensory Systems de 1976. 2, 3, 4, 5, 6, 7, Estos programas fueron útiles para asistir a personas con dificultades en el habla. Como por ejemplo al astrofísico Stephen Hawking, una de las personas más conocidas en utilizar estos sistemas. For the the universe to carry on getting bigger, but for the purposes of your argument, Stephen Hawking, imaginary time, which seems to be able to run backwards as well as forwards. In our theories, there are two kinds of time. This is a kind of time that is measured by a clock. The universe has a beginning in real time, at the Big Bang, Ahora voy a recomendar tres sistemas que podemos utilizar en forma gratuita para convertir texto a voz. TTSdemo.com. Primero vamos a buscar TTSdemo.com y entramos, en este caso es el primero que aparece. Va a tardar un rato y va a cargar un personaje los personajes reciben un nombre este personaje se llama carmen lo primero que vamos a hacer es ir a esta flecha de abajo para cambiar el idioma porque si no lo va a leer en inglés vamos a elegir el idioma español ahora vamos al cuadro de texto y podemos escribir un texto o pegar un texto. Yo en mi caso ya tengo un texto copiado y lo voy a pegar. Ahora vamos al botón Save it para que lo pronuncie. Esta voz tan particular ha hecho su fama, brindando la posibilidad de convertir textos a voz. Para elegir otro personaje, por ejemplo, para elegir una voz masculina, vamos a elegir este que se llama Carlos. Presionamos Save it y lo va a pronunciar. Esta voz tan particular ha hecho su fama, brindando la posibilidad de convertir textos a voz. Ahora, vamos a elegir otro. Supuestamente, este personaje llamado Diego tiene un acento más argentino. Esta voz tan particular ha hecho su fama, brindando la posibilidad de convertir textos a voz. Ahora, vamos a elegir el personaje que se hizo famoso por los youtubers, porque fue el primero en salir y era el que todos utilizaban para hacer videos para YouTube. El nombre del personaje es Jorge. Esta voz tan particular ha hecho su fama, brindando la posibilidad de convertir textos a voz. Bueno, y así hay muchos más personajes para elegir con distintos acentos según los países. Y también hay personajes en otros idiomas. El único inconveniente es que en este sitio no podemos grabar en MP3, sino que solamente podemos escucharlo online. Esta voz tan particular ha hecho su fama brindando la posibilidad de convertir textos a voz. Si presionamos acá en el dado, lo que va a suceder es que van apareciendo al azar distintos personajes. lo cuento online. Primero vamos a buscar Locuendo Online. Fíjense que tiene que ser el que tiene este logotipo. En esta página tenemos mucha información sobre el tema. Yo voy a copiar una parte del texto para utilizarla después. Ahora vamos a Menú y después a Locuendo a MP3. Acá tenemos un cuadro de texto donde vamos a pegar el texto que hemos copiado antes. O también podemos escribir nuestro propio texto. Acá vamos a elegir el tipo de voz. Por ejemplo, estas tres son de español de Estados Unidos. Ahora usamos el botón Read para que lo lea en voz alta. Esta voz tan particular ha hecho su fama brindando la posibilidad de convertir textos a voz. Ahora elegimos una voz femenina. Esta voz tan particular ha hecho su fama brindando la posibilidad de convertir textos a voz. Y acá tenemos más. Por ejemplo, esta voz con acento mexicano. Esta voz tan particular ha hecho su fama brindando la posibilidad de convertir textos a voz. Y además tenemos estas tres de Castilla, España. Convertir textos a voz. Y ahora desde acá podemos descargarlo como mp3. Elegimos el nombre del archivo y lo descargamos como archivo de audio en formato mp3. Lo podemos reproducir en el celular o compartirlo, por ejemplo, por WhatsApp. Esta voz tan particular ha hecho su fama brindando la posibilidad de convertir textos a voz. Arroba Voice para celulares. Supongamos que tenemos un archivo PDF, por ejemplo, o cualquier texto para leer. Seleccionamos todo el texto que queremos leer, lo copiamos y vamos a la aplicación Arroba Voice. Vamos al menú de los tres puntitos de arriba y elegimos pegar texto. En la primera etapa de la cuarentena, la política consistió en... Acá tenemos los controles de Play para reproducir. Avanzar párrafos o retroceder párrafos. Con este control podemos modificar la velocidad de lectura. Por ejemplo, la podemos acelerar. Estos materiales fueron incluidos en el portal Continuemos Estudiando, que ofrece contenidos educativos y posibilidades... O la podemos hacer más lenta. El valor 1 es la velocidad normal. Ahora, supongamos que queremos leer todo el archivo PDF completo. Vamos al menú de los tres puntitos y vamos a abrir con o compartir. Elegimos la aplicación arroba voice. Al compartirlo con la aplicación lo que va a hacer es convertir todo el PDF a texto. Cuando esté convertido a texto va a comenzar a reproducirlo. Otra cosa que podemos hacer es cambiar la voz o el idioma. Acá tenemos todos los idiomas disponibles. Este es un ejemplo de síntesis de Elegimos voz español. español y acá gusta? tenemos los tipos de voz disponibles para español. El que estamos usando ahora es el español de Estados Unidos. Ahora vamos a utilizar el español de España. Este es un ejemplo de síntesis de voz en español. Le gusta. Apostamos a pensar y estar juntos en la complejidad y sumar argumentos pedagógicos al valioso trabajo que, día a día, se realiza en nuestras instituciones. Acompañar a las escuelas a sus directivos. Y también le podemos cambiar la velocidad. Acompañar a las escuelas a sus directivos. Y también tenemos otra opción que es usar el español con acento mexicano. Este es un ejemplo de síntesis de voz en español. ¿Le gusta? Al salir nos va a preguntar si queremos quedarnos con esta voz. Aceptamos y a partir de ese momento vamos a utilizar ese tipo de voz. El segundo módulo retoma la idea de planificación pensando los acuerdos y criterios institucionales posibles y deseables para sostener hoy las trayectorias educativas. Vamos al menú de los tres puntitos y tenemos la opción grabar archivo de sonido. Acá tenemos la opción para activar la grabación y esta segunda opción es para que ya quede activada la herramienta para grabar ahora tocamos el botón play que ya tiene un círculo rojo que es para grabar mientras se está grabando vamos a ver acá cómo se indica el avance de la grabación y también vamos a ver que se van remarcando en amarillo los párrafos que van siendo leídos en cualquier momento podemos detener la grabación con el botón de pausa Acá nos indica en qué carpeta está el archivo y también podemos reproducirlo ah, Concentrar los esfuerzos en la producción de Arroba Voice utiliza para grabar un archivo de audio con formato OGG Que es similar al MP3 pero con mayor calidad y ocupando menos espacio Tengamos en cuenta que hay muchos tipos de archivos de audio Pero los más conocidos son MP3, OGG, WMA, WAV, entre otros Prueben este tipo de aplicaciones de sintetizadores de voz que son muy útiles para estudiar, hacer lecturas, crear audiolibros, etc.